Miren, ayer terminó el torneo de baloncesto de La Vega. No le pedí a la producción que no me colocaran las imágenes porque se armó un pleito ahí grandísimo, Víctor Lía dio un trompón a uno y se armó un tolete lío que hasta, hasta escúcheme. Escúcheme. Hay imágenes de Adonis Núñez que estaba en un hospital con una herida punzante. Sí. O sea, una herida punzante a, a ese nivel. Pero no quiero poner esas imágenes porque así como lo, lo, lo colocaba en Twitter, yo no le di seguimiento diario al torneo de la Vega que es uno de los mejores del país. Es su principal evento deportivo para mis amigos veganos. Por lo que yo entiendo que también, como que estamos apareciendo demasiada gente hoy para estar publicando el problema. Cuando toda esta gente que no lo publicamos todos los días, pues, no aparecíamos. Hoy estamos apareciendo para publicar el lío. Ustedes saben que el lío está ahí y eso hay que buscarle solución. Hay que buscarle la vuelta porque no es la primera vez. La Vega está cansada de terminar un torneo a, a, con silla, a, sillazo limpio. No vamos a tapar la vaina. Pero tampoco vamos a crucificarlo porque no son los únicos. O sea, hay que resolver el problema del baloncesto en sentido general en el país. Por en Moca no fue peor. Digo, en Moca también terminó mal. Y en muchos otros torneos hemos terminado mal. En San Francisco hemos tenido problemas. Claro, nunca a ese nivel ese nivel, no sacar un puñal, una vaina ahí, no. Pero hay que resolverlo, en todo el baloncesto dominicano hay que resolver esas cosas, porque la familia no puede ir a esa vaina, Pu puede salir uno muerto de ahí, hay que resolverlo, hay que resolverlo, no importa cómo se llama el que arme el lío, hay que resolverlo. Hoy, por cierto... Víctor, eh, el capitán de la selección dominicana, pidió disculpas, eso sí quiere decir que asume la responsabilidad, porque cuando tú pides disculpas porque sabe que te equivocaste. Pero habla de que tuvo un partido completo, do, las la, dos series, 11 juegos, señala que le dieron muchísimo golpe, que, que por, imagínate, ¿no? imagínate. los buenos y atleta, jugadores como él van a recibir siempre complicaciones así, pero eso no quiere decir que que pelear por eso. Los árbitros están para poner el orden y deben proteger a, a los 10 jugadores que están en la cancha. Mis amigos veganos, para adelante, para adelante, vamos a tirar para adelante. Vamos a reunirse ahí, búsquenle la vuelta a eso, pero lo primero que deben hacer es que debe haber consecuencias. Si no hay consecuencias en esta vaina, se van a pasar la vida entera terminando los torneos con sillas volando. Sí. Porque no pasa nada. No pasa nada si. Matan uno, no pasa nada. Al otro año, otra vez se llena porque eso es un torneazo. Debe haber consecuencias con los autores primero. Y después se reúnen y le buscan la vuelta para que eso no vuelva, o que traten de que no vuelva a ocurrir. Porque su torneo, el de La Vega, es de lo mejor que tiene la República Dominicana. No solamente en baloncesto. Si lo ponemos como evento, es un evento grande, de mucho nivel. Pero a nivel de organización, Deben cuidarse un poco más El tema de la seguridad es muy pobre Pues ahí estaba la seguridad mirando el pleito Pues yo no lo vi el video Mirando el pleito y corriendo ¿Por qué policías del diablo son esos? ¿Qué estaban corriendo Digo, no sé si eran policías Tal vez era, eh, tal vez era eh, Seguridad privada Tal vez Pero bueno, suerte, suerte ahí Yo apoyo a la vega y yo voy a seguir apoyando a los otros de la vega pero tienen que resolver esos problemas porque uno le va a coger sí, miedo. A coger claro, hay que, hay que darle un encarmiento ahí a los culpables. Y también yo vi jugadores ahí, Junior, también, Oye, y tirando claro, y tirando Pero claro, pero es que si todo. los jugadores no pelean, la fanaticada no tira nada. Porque es usted no ha entendido que sí. el principal eh, motivador de esa vaina, para bien o para mal, son los mismos atletas. Si un jugador le da un trompón a otro y se fajan toda la trompa, ¿a los fanáticos, ¿qué le va a quedar? Van a pelear también, además un juego 7. Había sí. que prever eso, juego 7. Un juego decisivo. Eso te... Óyeme, eso no, no, no.